Momento de eh, archivo. Momento de repasar las históricas peleas entre Susana Hermosa. Jiménez y Carlos Perciabal. ¿Están listos? ¡Vale! No, ¡Por favor! Pases de factura, críticas y escándalo. ¿Se viene otra pelea entre Susana y Perciabal? Vale? Tras la polémica conversación telefónica de Carlos Perciavale con Susana Jiménez, donde destrozó a su hija Mecha por no laburar, el campo cómico prendió la mecha que podría hacer peligrar la reciente reconciliación entre ellos. Sí. Mucho. Sí. Estábamos 15 años más o menos. Estábamos peleados, pero no estábamos peleados. No. No. Habló también de mí y dije no, no podemos estar peleados. Y entonces nos amigamos. ¿Qué va a solucionar? Pero pará. ¿Me recordás que había sido lo que llevó a estos dos grandes amigos a pelearse? Estaba un poco exacerbada. No. Estaba enojada. Y me dijo ciertas cosas que no me gustaron. Entonces yo simplemente colgué el teléfono. Porque a cierta edad que tengan planteos alguien que es tu amigo bueno, de toda la hay vida. Que, hacer que, se que es como el... un hermano. Sí. No, no, no te pasa, yo, yo te paso un planteo a vos. Él se pasó de rosca. <risa> y Entonces yo me calenté y le dije, te vas dale". No, porque siempre tenés que hablar de mí para hacerte gracioso, decir cosas feas, así chiste pel... con, con... sí, chistes, ¿entendés? Y ahí me ofendí para ah, siempre. Para siempre, para siempre, quien dice para siempre, también manda un saludito hermoso en directo para todo el hemisferio sur. La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande, te quiero mucho, hasta luego. Esto de Carlitos Perciabale es nuevo, lo dijo ahora. Sí. Todos los videos fueron especialmente para ti. grabados Hola. para vos. ¿Cuántos días ahora? No puedo creer, estábamos peleados.